¿Cuál es la base de la inestabilidad? Que el paso del tiempo perturba el espacio. Y esto significa que con el paso del tiempo, con el avance del calendario, la estructura de nuestro contexto se va transformando. Esa transformación cambia las condiciones de vida para una organización, para una empresa, para cualquier proyecto humano. El paso del tiempo no es ingenuo, no es abstracto, sino que cambia las condiciones de vida del espacio. Nosotros podríamos ubicar tres componentes claves de esta complejidad del contexto que va transformando nuestras eh, decisiones cotidianamente. El primero tiene que ver con la heterogeneidad de los actores, la diversidad de actores que hoy intervienen en un contexto social mayor diversidad de actores más frentes de vulnerabilidad respecto de intereses, motivaciones y movimientos sectoriales. En segundo lugar, el profundo nivel de interdependencia que tienen esos actores. Por lo tanto, se relacionan y generan efectos mutuos prácticamente en tiempo real, aunque estén ubicados en contextos y en latitudes totalmente diferentes. Y el tercer factor es que esta diversidad de actores, actuando en tiempo real, multiplica exponencialmente las situaciones nuevas. Es por eso que todo el tiempo nuestro paisaje de decisiones tiene cambios, tiene transformaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de inestabilidad, hablamos de un nuevo marco de referencia. En un contexto inestable se multiplican los actores, se profundiza el nivel de interdependencia y aumenta el nivel de situaciones emergentes, inéditas. Por lo tanto, en un contexto de inestabilidad se quiebran determinadas hegemonías. Lo que era clásico o convencional pierde sus puntos de referencia. Por supuesto que la inestabilidad en un primer momento genera una situación de incertidumbre de temor, de paranoia, dependiendo cómo está cambiando el contexto. Pero al mismo tiempo, la inestabilidad es un enorme factor de apertura, de oportunidad, porque al romperse determinadas hegemonías, cambia la estructura del contexto. Es decir, hay espacios que se abren, hay espacios que aparecen como oportunidades en el paisaje cotidiano de las decisiones. La inestabilidad actual genera tres desafíos claves para cualquier proyecto humano, más allá que sea una organización, una empresa o un grupo de personas llevando adelante un proyecto común. Desafío número uno, la planificación. Nosotros estamos acostumbrados a planificar en base al tiempo, a ponerle una fecha en el calendario a nuestro futuro, pero el tiempo no garantiza las transformaciones ni las condiciones estructurales del espacio. Tenemos que aprender a planificar en base a la transformación del espacio, a cómo ese contexto va cambiando nuestras condiciones de vida. Una fecha en el calendario no nos asegura nada hacia el futuro. El futuro tiene que ver con el lugar que queremos ocupar en el espacio y cómo manejamos nuestro horizonte, nuestro norte, en base a las transformaciones de las condiciones de vida. Primer punto, ¿hacia dónde vamos? Una fecha en el calendario no nos marca un rumbo hacia dónde vamos. Y el desafío tiene que ver con cómo aprendemos a planificar en base a cómo se va transformando el espacio. Desafío número dos, ¿contra quién competimos? En un contexto complejo con las características del entramado, ...que hoy vivimos en la actualidad, competimos contra fenómenos totalmente interdependientes. A veces las empresas eh, dedican mucho tiempo a ver qué hacen sus competidores inmediatos, es decir, las otras empresas que tienen las mismas características y con quienes comparten sectores de mercado. Pero en realidad, muchas veces las transformaciones del contexto no vienen de pares, vienen de otros actores... ...de otros procesos históricos, de nuevas tecnologías... ...que a veces son subestimados o ignorados... ...en el proceso de lectura del contexto o de planificación. Competimos contra fenómenos interdependientes... ...y hay que tener una mirada mucho más abierta... ...del contexto en el que participamos... ...porque hay una diversidad de jugadores... ...que pueden modificar las reglas de juego. Y el tercer punto muy crítico, muy sensible en la actualidad, tiene que ver con el talento humano. ¿Dónde está la gente que se anime a meterse en este nuevo contexto desconocido e inédito en muchos factores? Lo cual, esta pregunta también conlleva una reflexión. La gente no solamente tiene que tener estas capacidades ...cognitivas e intelectuales y técnicas. Eso no garantiza el talento humano para enfrentar la inestabilidad. Porque fundamentalmente para enfrentar lo nuevo hay que tener una capacidad emocional... ...que permita actuar bajo incertidumbre, decidir frente a las bifurcaciones y a las dificultades del contexto... ...y poder liderar un proyecto más allá de las posibilidades que brinda el contexto en determinado momento... Tres preguntas de desafíos claves para responder frente a este nuevo momento histórico. ¿Hacia dónde vamos? ¿Contra quién competimos? ¿Y quién nos acompaña?